En el día de hoy nos vamos hasta las Torres de Cotillas para conocer a Mari Carmen Sarabia. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Hola Gaspar. Pues bien, Mari Carmen es abogada, pertenece al bufete Sarabia Martínez Abogados y ellos están especializados sobre todo en temas laborales y de familia. Cuéntanos algo más sobre ti, Mari Carmen. Hola Gaspar, de nuevo vamos a ver... Eh, bueno, yo como Mari Carmen Sarabia como persona soy mamá de un nene de dos añitos, bueno, y también casada, e intento llevarlo, eh, conciliar como buenamente puedo, con, con el despacho, como bien has dicho, que estamos aquí situados justo enfrente del Ayuntamiento Nuevo, en pleno centro del pueblo, y nos dedicamos fundamentalmente a asuntos laborales y, y de familia, aunque también llamo bastante accidentes de tráfico. El laboral es el que más me gusta, y de por sí me estoy especializando ahora en tema de de Recursos Humanos, haciendo un máster en la Escuela EBF, eh, un máster de Recursos Humanos para, para ofrecer un mayor servicio respecto del derecho laboral a las empresas. Y, Mari Carmen, eh, primero con el estado de alarma y ahora con la fase de desescalada, ¿en qué medida estos dos hechos han afectado a vuestro trabajo? ¿Qué cambios han supuesto? Vamos a ver, bueno, por un lado es verdad afectado un poco negativamente porque es verdad que hemos tenido un parón porque en, con el tema de no poder presentar demandas, de no poder, un, hasta el 15 de abril no pudimos presentar nada en los juzgados, se suspendieron todos los plazos, se suspendieron, bueno, los plazos, siguen suspensos los procesales hasta el 4 de junio, o sea, hasta el jueves, y, y los juicios que, que se siguen suspendiendo esta semana todavía. Pero bueno, ya empezamos otra vez a funcionar, pero sí que ha habido una cosa positiva en todo este tiempo, y es que eh, la justicia en sí está intentando, estamos intentando modernizarnos, porque es verdad que, que somos un poco en ese aspecto un poco antiguos o obsoletos como lo queramos decir, y por ejemplo yo he estado de guardia en este confinamiento, en este, en este estado de alarma he estado de guardia, y las guardias del turno de oficio se han hecho de forma telemática. Y eso ha hecho que, pues, por lo menos que no perdamos mucho tiempo los abogados, porque las guardias se hacen eternas en los juzgados, porque primero hay que tomarle declaración en policía, luego el, hay que ir a juzgado, mientras que la policía lleva al preso a juzgado, al detenido, al preso no al detenido, perdón, a juzgado, se le toma nuevamente declaración, si se va a poner en libertad hay que hacer un papeleo, que para hacer nada te tiras toda la mañana. Más con, con el problema que tenemos con el COVID-19, el tema del contacto, de la forma presencial y la verdad es que lo estoy viendo muy buena, muy buena oportunidad para, para seguir adelante en ese aspecto porque va a ser creo que mucho más productivo. Sí, bueno Al final por lo que comenta es como si eh, hubiera llegado también el teletrabajo que tan de moda se ha puesto a raíz del, del, del famoso dichoso coronavirus. A la justicia, como bien dices, pues quizás es un sector algo alquilosado, muy tradicional, alquilosado en el pasado. Esperemos que esos cambios se mantengan, porque al final, como bien dices, facilitan la vida de todos. Y de cara a, también pensando en, en esta situación, ¿habéis incorporado algún servicio nuevo? ¿Habéis hecho algún tipo de trabajo diferente a lo, a lo que veníais haciendo? Pues sí que nos ha surgido, eh, bueno, aquí en las Torres de Cotillas en concreto, yo colaboro con unos compañeros en Lorca, pero aquí en las Torres de Cotillas en concreto somos dos personas, tengo aquí conmigo una chica eh, que termina este año la carrera, está haciendo prácticas conmigo y si ella quiere, eh, continuará. Y estamos ahora, hemos recibido mucha demanda del tema de, de extranjería, de hecho, extranjería y migración porque nos han habilitado a los abogados, claro, extranjería cerró, la oficina de extranjeros, como todas las administraciones. Y, y entonces el Consejo General de la Abogacía habilitó a los abogados para que de forma telemática, con nuestro certificado digital, pudiéramos presentar por cierto, ciertos procedimientos que, que tenían que ser a la fuerza presencial de allí en la oficina de extranjeros. Incluso se, hay ciertos procedimientos, por ejemplo, como una reagrupación familiar, que es el extranjero que es residente legal en España para poder traer a su familia a vivir a España, esos procedimientos se van a poder seguir presentando de forma telemática, incluso después de esto, para evitar, pues como hemos dicho, la congestión en, en la sede de la administración. Y otros procedimientos que de repente se anularon que tenían cita, también nos han dejado a los abogados presentados de forma telemática. Y eso ha hecho pues, que, que extranjeros pues, visiten el despacho de abogados, nos llamen por teléfono. Y como además era una rama que yo estuve tocando en Lorca, cuando yo empecé trabajando en Lorca y que me enseñaron muy bien, pues hemos empezado otra vez a tocarla bastante y también hemos presentado varias solicitudes de paternidad y maternidad, también por lo mismo, tema administrativo pero de presentación telemática. Sí. Es un, un nuevo servicio que hemos empezado a ofrecer a raíz de esto y de momento la verdad que estamos contentos. Porque entiendo que al final lo que estáis actuando es como representantes eh, de esas personas ante la administración, básicamente. Efectivamente, de por sí es que actuamos como representantes. Nos tienen que firmar un, sí. una autorización administrativa donde nos autorizan para presentarlo en su nombre. Y por último, Mari Carmen, ¿qué le puedes ofrecer a todas estas personas que nos están viendo aquí en, en Murcia, en las Torres de Cotillas, en Cartagena, en toda la región? Pues bueno, Gaspar, como te he empezado diciendo, estamos muy especializados en derecho laboral y cada vez especializándonos más. Y por desgracia, porque es una realidad que hay que aceptar y que afrontar, eh, se van a empezar, eh, se prevé, según las estadísticas, que, que aumente el número de parados y creemos que ese número de parados va a venir a consecuencia de despidos objetivos por causas económicas porque muchas empresas, muchos autónomos que tienen trabajadores que se han visto afectados por el COVID-19 y han tenido que cerrar, pues por desgracia no van a poder continuar y, y aquí estamos para asesorar a toda esa gente que se ve afectada por este tipo de despidos o por cualquier otro, eh, para asesorarles, guiarles y ayudarles en todo lo que necesiten. Y Mari Carmen, ¿te importaría dejar algún número de teléfono o email de contacto para aquellas personas que puedan tener o verse en esa situación o tener alguna duda al respecto que te puedan contactar? Claro que sí, encantada. Se pueden poner en contacto con nosotros a, tra a través del teléfono 695-564-193 y, y ahí le ofreceremos toda, toda la atención que necesiten, incluso con citas, si es necesario, cita presencial y todo lo que necesiten estamos a su servicio. Pues muchísimas gracias María por tu tiempo. Por ese ofrecimiento, por supuesto, y a los espectadores, como siempre, daros las gracias por vuestra difusión, por compartir, por ayudarnos a seguir trabajando con mucha ilusión en esta iniciativa, en Somos Murcia, Somos Comercio, y os espero en la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.